Hola, soy yo, el señor que no graba videos hacía hace como cuánto, unos nueve meses La idea de hoy día, dije voy a jugar hardemos y como me di cuenta que el único hardemos que tengo completado es el machine Que me demoró 4329 intentos, yo dije, no voy a ponerme a pasar este porque bueno si sí, esto, esto no, no lo tomaré en cuenta esto es... Eh, sí, esperense, uy uy, prensa. ustedes no están viendo el de hack ahora pero yo sí. ¿Dónde está la cosa para completar, para completar los niveles? Ahí está. Uy, sí, eh, obviamente no me he pasado ninguno okay. básicamente lo único que me pasó pasado es D&B Así que dije, cuando busco D&B lo busco con la D Y entonces dije, jugué Demon con la letra D okay. Así que, empecemos con D&B, es como el más... El clásico, el único Hard Demon que me he pasado Porque una época, donde como que no tenía nada que hacer y dije me gustaba tanto el nivel de este Machine, voy a practicarlo Me estuve practicando contra mi intento después de tres intentos, me lo pasé, me lo pasé Se me hizo terrible papilla, pero bueno, este nivel es muy bueno TURUTURUT, acá arriba, abajo, arriba Debería hacer un tutorial de cómo pasar estas lugares pero no son complicadas literalmente Bueno, si sí lo podría hacer ahora rapidito Igual todo el mundo se sabe a pasar estas cosas literalmente, mantener pulsado, bajar Mantener la nave recta, subir de nuevo, bajar Así Subí, así un clic, mantení pulsado, soltáis en el portal, mantenéis pulsados, bajáis, soltáis en el S, soltáis ahí, ahí, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, mantení y papillas. Esta parte está. uy. <ríe> me encanta la hitbox que aparecen como 40.000 O sea, cuadrados. Para arriba, abajo. Esta parte era lo que más me complicaba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. mucho chabonco. ¡Maldición! subes, papilla, esta parte es la cosa más papilla, literalmente hay como dos fakes, nomás la parte que más me cuesta es, está de acá abajo, o sea, esta parte que sigue aquí pero tenía una técnica yo, la descubrí en práctica y literalmente ir para arriba y te pasa solo, literalmente así que, muy muchas gracias por poner en el video, sí, el guitarro no va a poder jugar este nivel, que es muy bonito. y bueno, sí, ese bueno, es el único Hard Demon que me ha pasado De ser Temple, bueno, no voy a jugar estos niveles porque te hablo que de aquí por ejemplo Super equipo. Dance Massacre podríamos jugar, Dance Masacre podríamos jugar. este nivel es raro, yo antes confundía Dance Massacre con distant Machine, no sé si soy el único, pero bueno, básicamente este nivel es como, cómo explicarlo, es un nivel muy bueno, pero no, no sé si no me gusta el gameplay, lo siento muy incómodo, esta parte, en especial la, la, la nave de este nivel no me gusta, pero por lo general el nivel es bastante bueno, y tampoco es tan complicado, o sea, un jardín. o sea, me refiero, no me lo puedo pasar. O sea, me refiero, me lo puedo pasar, pero no voy a gastar 4000 mil intentos para pasarme esta cosa. O sea, el otro día estuve como 3 días para pasarme un. un medium. Me demoré como 800 intentos. Maldición, ¿Cómo lo no puedo? para para. Uy. Y bueno, esta parte es bastante buena. Cuando era chico, intenté imitar el efecto este de. Este efecto que está al fondo, que son como que sube el volumen así. Y no me salió, en realidad. No sé, no sé si tengo el nivel, probablemente no, pero. Me salió horrible, eran simplemente como una combinación de amarillo Eran como unos cubos, así de amarillo con rojo, así que iban cambiando todo el rato Pero no, sal no salió para nada, encima no sabía juntarlo, así que Bueno, ahora sí, ahora yo creo que sí me propongo, podría hacer ese efecto, pero... Como que The Dance masacre un nivel muy conocido y como... El efecto está bien, pero en este nivel no más que... Y bueno, este wave es papilla No tendría que pasar a este nivel, pero es que hay parte... Por ejemplo, este ufo también me da mucho asco No tendría que aprender, pero... A ver, supongo que no es tan complicado, ¿no? Sería algo así como... 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, A ver, 1, 2, 1. Ok, no se ve.. No se ve tan complicado, pero no está fácil. O sea.. ¿Por qué no me puedo hacer de esta parte? Por cierto, muchas gracias por el apoyo en el video desde el docket. Yo subí ese video, estaba con unos colegas en llamada. Yo, la historia con ese nivel es muy rara, porque yo. Le he metido muchísimo intento de lo que pero así exageradamente mucho. Y nunca me lo he pasado porque llego siempre me enojo, me pico porque digo, mira, yo me puedo pasar a este nivel, o sea, yo me podía pasar de alto, a me refiero. Y dije, ¿Pero para qué me lo voy a pasar? O sea, me pasé de chipmachín, que necesidad de que me pase de unlock? ni siquiera farmear demos o algo así Porque, por ejemplo, lo había completado con speedcack, o sea, con, con noclip Así que dije, ¿Para qué me lo voy a pasar? Y un día estaba aburrido, y dije, mira, voy a estar toda la tarde intentando pasarme. Y estuve como 10 minutos y me lo pasé con colegas en llamado Y ese video, por alguna razón, le puse la etiqueta normal ¿eh? así, le puse de unlock, DC Demon y todas esas cosas y consiguió como 2000 visitas. Yo estaba todo el día respondiendo comentarios. Estaba en Baby Shower. Me gustó bastante ese día, fue bastante bueno. Porque fue la primera vez que vi apoyo en el canal. Y ahora tengo 69 suscriptores. Así que es un especial 50, creo que era. Y bueno, no resultó muy bien. Por decir que resultó horrible. Porque era simplemente un layout y no comenté nada sobre el especial, bro. De Codex. De Codex. Pasemos. Sigamos con el automático. De Codex. De Codex es Es algo. que Es un nivel. Que tiene un nombre. Y no me gusta, es horrible. de horrible Te acepto que es el mejor nivel del juego The de Codex es una basura Dios mío Una basura muy grande No me gusta para nada O sea No es feo O sea Me refiero El principio de la 2.0 O sea Es como obvio que no va a ser la cosa más bonita del mundo En especial porque tenían que poner tomate y todo esto Tenían que hacerlo difícil No lo podían hacer un remake No, tenían que hacer una secuela eso sí el nombre del nivel Queda muy bien de Codex como Queda bien Este nivel es terrible, es famoso Y no, no es, A ver esto sería un 2, un 2, 3, 1... nada cambiaron la de esta, olvíganle. Peor, este ni siquiera ha sido un remake con una secuela, pero horrible. Es que le quita todos los buenos niveles nivel, la temática al nivel de, de, de... codera, como... Tiene como esa temática, ¿no? Esa temática 1.9, por así decirlo. No, lo no podían hacer un remake con bloques de la 1.9 y con los nuevos efectos. No, pues tenían que hacer este nivel. Que no, no me gusta, no me gusta. Es como... No es feo, pero... ¡Mira, esta parte es invisible! que es esta basura, man? ¡Ah, que soy imbécil! Es que le quita toda la buena nivel original. Encima, a, a ver acá. Si sí, hacemos un diciendo tengo robado lo aceptaría, pero es que. Pucha, no puedo pasar del primer maldito sal. Este nivel no me lo sé. El Digital Machine y el. ¿Cómo se llama el otro? Me lo sabía mínimamente, pero es. como que no? ¡Maldición! Por cierto, eh, puso una cosa, le puse una cosa al OBS para subir el volumen. Así que supongo que ahora se escucha mejor porque siempre cuando grabo cualquier cosa se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo en general cuando grabo. Esta parte es, Esta parte no es horrible, pero es que ¿por qué le bajan las hitbox a los malditos? ¿Por qué le bajan las hitbox a los, a los portales? O sea que era bonito y todo, pero no lo podía poner no, no en un con los portales normales, por así decirlo. Así. Tanto le costaba a Raquel. Esta parte, esta parte sí está buena. Esta parte, esta parte. Sí, y bueno, el remake de este wave que es la cosa más mítica que hay en todo el juego, pues le salió como el bodo. Bueno, en serio. ¿En serio? ¿Qué le gustaba poner un bloque de apoyo ahí? Por arriba, abajo, al medio... Esta parte le quita todo lo original en sí, no tiene que salir tocar. El... aunque ese efecto le muy bien Y bueno, en parte de memoria va a ser acercó... con... What? Ah... ¡Ah! No entiendo cómo funciona eso Se puede caer aquí, no podía, bueno, sí, lo mismo Ya no le voy a quejar este invetenible, no va a subir, no debería tener raid Así que... Y el último, podría jugar el Doc 2017, pero no, voy a jugar el Eclipse. El eclipse sí, sí lo he estado practicando porque me lo, me lo quiero pasar. No como Hardest, sino que me lo quiero pasar en algún futuro muy, muy lejano. Pero me lo quiero pasar en algún. Momento. Este nivel sí, me lo sé. Por cierto, tengo el remix de. No sé ni hice el remix, pero es el remix de Angry birds así que de eclipse Así que espero, voy a... y voy a hablar igual por encima un poco para que no, que no salte copy. Igual creo que todos los otros niveles, de... creo que todas las otras músicas tenían copy, así que ahora mismo. Pucho, dale, ahora sí. Eh, no debería hablar. Esta nave me la sé, dale. maldición dije que me la sabía, yo De saberla, a ver, de saberme no me la sé. Ahora que me salga ella eh, otra historia. Pero sí, esto ya me lo sabía en su tiempo y. era acá. Y bueno, esta. esta bola, si no. O sea, yo literalmente cuando lo jugué me lo pasé en la primera porque es tan fácil. Y esta, esta bola es como la de Cataclysm, es complicadita. Especial, este click es el más complicado. Es. este, este. Uy, uy, uy. Imposible. Neptuno en ese tiempo no sabía sincronizar Esta parte no es complicada Esta parte, esta nave, esa parte Y caer bien en esto, es complicado Me acabo de pasar la primera toda esa parte Me estoy diciendo que me acabo de pasar la primera Es la parte más difícil de todo el nivel Ahora es cuando la música de Angry Birds también tiene como Vale, vale, no creo porque esta música la usaron para... para el Showcase, ¿no? De, de... ¿Cómo se llama? De... Silent Cluster. Esta bola es imposible Acá se, Esta bola se le inspiraron de serio mil intentos Papi papilla está muy, muy bueno este nivel Muy bueno, 55 intento, 2138 Bueno, ya El último nivel así Uh, double dash, double dash es tan bueno Sí, el video era una excusa totalmente para jugar Para mostrarles que me estoy intentando Pasar double dash Es que está tan bueno este nivel, Dios mío Es demasiado bonito, demasiado bonito Y las duales, Dios mío, las duales que verdad Las duales son tan buenas Me da envidia porque yo nunca hago duales buenas en realidad tal otro lado, estaba yo nunca Me celebro unas duales tan malas pero mala, así como muy mala. Me enojé tanto que dije: ¿Cómo es posible que haya hecho esta basura? Es que es tan buena este nivel. puede estar diciéndolo todo el nivel, que es muy bueno este nivel, pero es que es tan bueno. Ahora las duales son lo mejor de todo el mundo. La música también, la música, Dios mío, que bueno el nivel. Puchao, oh, nivel mal hecho, está bugueado. Bueno, creo que está bugueada la práctica en sí, Es que es tan bueno este nivel, sigo diciéndolo, pero es que es tan bueno. Esta parte, esta, esta Complicada esta parte, se buguea y creo que es mi menos favorito, de nivel. Esta parte. pero es que la parte es que el nivel es tan bueno. Esta parte es tan buen hecho. Esta parte me complica una parte que es esta cosa que a veces se me olvida saltar. Y esta parte, esta parte, como transiciones bueno, se hace al tiro. Okay. Y esta, esta parte, si sí me, sí me molesta, por cierto, va horriblemente el juego que está pasando. Mucho agua se bugueó, va horriblemente el juego. Ayuda, esos dashers, si me complican un poquito, pero esta, esta parte en sí es y la mejor parte de nuevo nivel No, Se buguea en mitad de la parte, qué horrible, es la peor cosa Y esta parte que es... Es una maravilla cuando te la aprendes, Si no te la sabía, una basura bro Va súper sincronizadita la música Va súper sincronizada la música Ay... ¿Dónde está esto? Automusic. Music Sincronize <tose> Cuando yo siempre se me olvidó esa parte Y esta parte se buguea en... práctico con el... Auto Music Sync, creo O en general se buguean, Pero bueno, acá no hay nada, así que... Cero copyright. Maldición, que asco de este wey al final. O sea, este wey no es complicado, sino que es complicado. Eso ahí está, ¡Ah, papi Muy buen creador, Sorba, muy buen creador. Y Ayuf también muy buen, creador, muy buen creador. Acá está la guitarra, mira, acá está la guitarra. Bueno, ya, eso sería todo. Me despido con el Better Calzado de fondo. Y nos vemos mañana. Chao.